Hola, soy Chepeca, la noche de programación y es la segunda parte de nuestro video de la mini pantallita OLED que está genial y bien épica para hacer tus proyectos, es económica es fácil de utilizar y en este video te voy a mostrar los pasos para controlar colores, texto y otras cosas muy interesantes esta es la segunda parte, por lo cual te recomiendo que veas la parte número 1 que está en la descripción y la tarjeta que va a pasar en la parte de aquí arriba y en la pantalla final para que tengas todo el conocimiento de cómo se usa esta pantalla súper genial y nada más que decir, démosle. Ahora hablemos de colores. Ya vimos que podemos dibujar. Dimos, tenemos una área, ¿verdad? Podemos otros dibujar en cualquier parte que nos queramos. Tenemos dos colores que utilizar: uno es el color normal, que este sería blanco, y el otro color sería como negro o borrar. Mira, que yo puedo venir y decir, quiero dibujar un cuadrado. Dibujo un cuadrado y lo quiero un cuadrado relleno. Miren, que aquí queda todo manchado. Porque no es roto nada ahí al fondo. Y puedo decir. Quiero dibujar a la par un cuadrado, pero borrado. No, sería la misma área. Y yo puedo decir, toda esta cosa aquí lo quiero, pero un, un cuadrado como sombra, ¿verdad? No quedaría como una sustracción. Es hey, genial. Pero hay, hay un tercer color que es invertido. Invertido es que cualquier color que esté abajo, si está encendido, lo va a apagar. Y está apagado, está encendido. Digamos, que dibujo un círculo aquí abajo. Y le doy invertido. Este taquito del... del Circulito que era apagado, encendido, apagado, y lo demás lo voy a manchar. No tres colores: blanco que es encendido, black que es apagado, inverter que es invertido. Deben mostrar ahorita con ejemplos. Aquí, voy a para este ejemplo, voy a limpiar la pantalla, los mismo códigos son de los otros. Dibujo un rectángulo en la posición 20,30 con 100 y 10 de ancho. Lo voy a usar como, una, como base para mostrar todo. Voy a jugar tres círculos. Cada uno con los diferentes colores para ver cómo se comporta. Voy a dibujar blanco, el primer círculo, a la izquierda. Voy a dibujar negro, el segundo círculo, a la derecha. Y voy a buscar, voy a dibujar el tercer círculo a la derecha, que es invertido. Y voy a, entre cada uno de ellos, voy a tardarme dos segundos. La misma librería se usa también para dibujar a letras. Ahí está el rectángulo. Dibujo el primer círculo. Dibujo el segundo círculo, que lo borra. Y el tercer círculo está invertido. Niña, donde, donde había blanco, se hizo negro. Y donde había negro, se hizo blanco. Estos tres colores son los básicos y estos colores se pueden usar con todo lo que vamos a ver más adelante. Con dibujos, con líneas, con texto. Es muy importante saber porque a veces tú decís, ah, mi dibujo se sobrepasa, se pone encima de algo. Dale invertido en vez de darle un color blanco o negro. O si querés borrar una parte, puedes hacer eso también. Podemos usar texto, sí. Hay librerías que vienen, bueno, librería. Hay fuentes que no incluidas. también podemos generar nuestras propias fuentes extra. Si quieren aprender a hacer fuentes, por en la descripción, quiero que enseñe a hacer fuentes, porque si alguna fuente tuya no está incluida dentro de acá, podemos también generarla. Como tal vez Ubuntu me gustaría generar a mí, o Robot, que es lo que me gusta la fuente que me gusta usar carácter en las miniaturas. Pero ese es un, un ejemplo muy avanzado, pero si quieren que yo fuentes extra, lo ponen en la descripción de este video y lo voy a hacer. Pero por el momento voy a usar la, la fuente que viene incluida ya en el código. Voy a poner el color blanco por defecto para poder trabajar todo lo que va a hacer para adelante. Usted puede configurar las cosas arriba y lo que usted hacia abajo va a usar esa, esa, esa información. Si ponen blanco, todas las líneas hacia abajo va a ser blanco. Si ponen negro, todas las líneas hacia abajo va a ser negro. Y si ponen invertido, todas las líneas ser invertidos. También el texto lo pueden poner invertido y también el texto lo pueden poner en color negro o blanco. El texto se pueden poner en diferentes tamaños de fuentes. Lo único malo es que ustedes lo pueden poner en valores enteros porque se pueden poner fuente tipo 1 o fuente tipo 2. 3, 4 y 5. Las fuentes se hacen más grandes cada vez que las vas poniendo, porque cada vez no caben las cosas. La 1, la más pequeña, la que vamos a usar en todos sus proyectos. Limpio la pantalla, seteo la fuente de tamaño 1. El cursor, donde voy a empezar a escribir, lo voy a poner en la coordenada 0,0. ni En qué parte de la pantalla, y empiezo a escribir. Cuando yo escribo, si el texto no llega o se pasa la información, salta a la siguiente línea automáticamente. Eso sí, corta la mitad de la palabra, porque a veces puede ser algo feo y deberían calcular para que lo muestre correctamente y después lo de guardar display para que lo muestre. Ahí podemos ver que estoy usando la fuente 1 y la fuente 2. Si sí pueden ver, la fuente 1 es más pequeñita que la fuente 2 y el comportamiento, como les digo, si la palabra se llega, lo pone en la siguiente línea, ¿verdad? Ahora, nosotros hablamos un lenguaje bien feo que se llama español, que ni modo ya nos tocó aprender, hubiéramos perdido inglés porque más gente habla, o chino para ver anime, pero no se puede el español tiene un montón de símbolos raros tal vez ustedes conozcan, está la ñ está el signo de admiración, están acentos, y cuando ponen esto en directamente con seria.print, no sale deben mostrarles claro que otros compañeros no han subido desde su tutorial y yo con la cara de espera mi nombre tiene ñes, y mañana tiene ñes, y todas esas cosas no, ahorita voy a subir este, José llega mañana no se sé va a ver correctamente ahí ven José, Google y a la par, llega ma'ana, catemana dice ahí, ma' casita, <risa> es un símbolo que dice, joder, ¿qué pasó acá? No podemos usar la ñ, si ¿Sí podemos utilizarlos, tenemos que usar los caracteres ASCII de cada uno para poder utilizarlo les voy a dejar en la descripción una tabla en la cual se incluyen esos caracteres, que es la de la Wikipedia, aquí pueden venir a buscar cada carácter, les voy a dejar en la descripción la página donde están los caracteres ASCII Y donde puedo sacarlo Lo pueden ver ahí, ahí abajo Y aquí pueden ver que digamos El carácter 1 es espacio El carácter 3 es un corazoncito El carácter 10 es un circulito Y aquí tenemos todos los demás Y podemos buscar ahorita la ñ Aquí está la ñ de 128 No, 164 Lo que puedo hacer yo aquí es Terminar el mensaje hasta acá Y darle Sería, no, pantalla Pantalla.print Y le pongo el número que quiero imprimir Que en este caso sería la... Ah, no, José es la E, la E que está buscando No, la ñ, e, no, también compro la ñ e. Ya vamos a buscarla, vamos a estar la E con acento Esta es E con acento, 130 Mientras no hay salto de línea un, un pleca N, no va a saltar de esta línea Porque todo esto va a ser escrito en la misma José, en la E con acento Llegará la ñ, e, Ana Tomamos este código Y vamos a la pantallita le di println, creo que había algún lado. Quiero ver. Ah, sí, println. Aquí no es. Me equivoqué. Se lo reparo. Y hoy sí debería salir correctamente. Ahí está. O sea, llegará mañana. Y también para algunos caracteres especiales también puedo hacer lo mismo. Como poner la admiración invertida o la ñ, ¿verdad? También lo he puesto aquí. Aquí tengo la, la invertida y el carácter número 3. Que van a ver que es uno bien bonito. <risas> Ahí pueden ver un ya. El corazoncito del carácter número 3. Porque no puedo usar mucho en muchos proyectos. Les voy a mostrar ahorita todos los caracteres que están disponibles en la pantalla para ver más o menos cómo se ven. Este es un ejemplo que les puede servir mucho para poder... Ah, más o menos así se ven, ¿verdad? Aquí tengo yo el... el, el hago un ciclo for, de letra por letra, digamos la 0, la 1, la 2. La única que no voy a imprimir es salto de línea, que es pleca N, por lo cual se me va a saltar de un solo. Solo voy a poner un espacio en vez de ella, ¿verdad? Ahí pueden ver todos los caracteres, se ven un poquito pequeñitos, pero ahí podemos sacar cómo se ven, las letras grandes o las letras pequeñas. Yo, recomendación, no usen caracteres de nuestra lengua que el español, como la ñ y el acento, pero si no se puede, ya vieron cómo se solventa eso. Ahora voy a mostrar cómo hacer que el texto se mueva, o se mueva de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. Aquí pongo un mensaje bien largo, que es, suscríbete al canal de Chepe que es nuestro canal de acá, y se lo comparte con sus amigos si es que puedes. Solo escribo una vez, y lo pone en ese setup, y después voy a hacer unas cuantas funciones para hacer diferentes movimientos. Lo mismo que puedo hacer, mueve el texto de derecha a izquierda, de, derecha, de izquierda a derecha, de abajo a arriba, de arriba para abajo Y también puedo hacer movimientos De pausar Y también dejar que se mueva, con más tiempo Yo dejar que se mueva, va a estar moviendo tranquilamente tranquilamente Y yo le puedo decir en qué momento quiero que haga un stop También puedo mover diagonal Y hacer otra otro diagonal Es súper genial eso y es una animación bien bonita La voy a mostrar ahorita porque creo que es entendible Que hace cada uno Porque aquí voy a llegar a como hacer dibujos Ahí pueden ver que estoy haciendo los movimientos En diagonal, en izquierda, recto derecha ahí hay algo que se regrese. y ahí, como se parán, es bien fácil utilizar bien pero bien genial ahora para crear imágenes practicamos poner nuestro propio logo en el programa como podemos hacer hay dos maneras una más avanzada modo consola y una que es gráfica le voy a mostrar las dos por si están interesados en la librería que estamos utilizando para poder la, el, el, la pantalla para con toda la pantalla incluyo un script y este te permite usar Python para generar una imagen y meterse directamente al Arduino. Tengo aquí una imagen, voy a borrar esto. Y como no soy muy artista que se diga, voy a hacer un, un corazoncito. Sí, me muero de hambre de ser de, de corazón, de hacer corazón de gente. Digamos que hay este corazoncito. Voy a salvar este corazón y se lo voy a meter a, a la herramienta que usa Python. Hay que instalar una librería extra para poder utilizar este. Hay una manera más fácil porque yo enseño este porque a ustedes les gusta con Python desarrollar. Y el código ya viene incluido en la librería que por descargaron porque ya lo tienen listo. Le paso el nombre a la librería, le paso la imagen Y digo dónde lo quiero salvar Lo guardaron ahorita en corazón.txt. Y aquí pueden ver más o menos entre 1 y 0 Que se encuentra la imagen de un corazón Pero aquí pueden ver más o menos que es un corazón gigantesco Y todos estos bits o información Se lo vamos a meter ahorita al Arduino o al SP Para poder dibujarlo Vamos a traer todo esto Yo creo un archivo nuevo llamado imagen.h Para tener la imagen separada del código principal Para que se más ordenado todo Para crear archivo le dan aquí arriba le dan nueva pestaña y aquí abajito Les va a decir que le guarden Y le ponen ahí imagen.h o como quieran guardarlo ustedes ¿verdad? Le recuerden que es .h Y en mi código principal incluyo esa imagen Le voy a dar incluir imagen.h El código es similar A los códigos anteriores Y al momento de dibujar lo que vamos a hacer es bitmap O dibujar imágenes Le ponemos en qué coordenadas queremos dibujarlo cuál es el nombre de la variable que se llama ahorita corazón Le ponemos el ancho Que aquí mismo nos dio el código y el alto lo voy a subir. Es de la manera más difícil, de una manera aún más fácil en una página web que te hace aún más genial esto. Y ahí está mi corazón que estuve dibujando hace un rato. Es genial, pero creo que salía mejor la página web. Este es un sitio web que usted también puede descargar para tenerlo local. También voy a dejar el repositorio en la descripción por si lo quieren descargar y tener en su computadora o en su red local para pues trabajarlo. Lo que usa solamente una página web para una imagen y procesarla. Podemos subir aquí la imagen que vamos a utilizar. Voy a subir una imagen que ya tengo lista y preparada yo una Jinx Chibi bonita, que a alguien le gustó mucho, porque le lo voy a usar yo ahorita suben la imagen o pueden pegar otro array que ya tenga trabajado acá le tienen que poner cuánto es el tamaño de la imagen aquí ya automáticamente tomó el tamaño también pueden poner otro para escalarla ponerse si quieren usar blanco y negro o negro y blanco o poner transparencia y aquí abajo pueden ver cómo se ve actualmente no se ve muy bien podemos bajar también el rango podemos bajar este número para que se quitar más o para agregar más detalles Recomendaría que buscaran una imagen a blanco y negro, no como la que estoy usando yo, que tiene un montón de colores. Y le pueden empezar a subir hasta que se alcance a ver lo que quieren ustedes. Al menos ahí se ve bien bonita. Puedo también decir si la quiero al mismo tamaño, la quiero expandir o hacer más grande. Me puedo mover. Como yo hice, la ya calculé imagen, ya está automáticamente. También la puedo centrar horizontal y verticalmente. También la puedo rotar y también la puedo invertir en X y en Y. En vertical y horizontal. Si le dan un color, recomiendo también que le den invertir aquí. Digamos, si yo quiero que el fondo sea blanco, y si quiero que sea negro, me voy a invertir. Invertir significa que los, los píxeles van a estar al revés de lo normal, o van a estar normales en verde, o van a estar el otro lado. Vamos a poner ahorita que el fondo sea blanco. Terminan de acá, y aquí abajo pueden venir a seleccionar como quieren. Pueden usar las variables para utilizar en arruino, o las pueden perder también el código, el, el código plano. Si los generamos aquí, nos da las variables que vamos a utilizar, que aquí ven aquí, o le podemos decir que también en el código de Arduino nos da una variable ya para utilizarlo. ¿verdad? Yo le voy a dar ahorita que me un código plano porque eso es lo que voy a hacer copiar y pegar. ¿verdad? Genero, control A, control C para accionar todo ese montón de texto y me voy a venir al código nuestro. ¿Quieres decir un archivo? Imagen.h para tener la imagen separada en otro archivo. Puede tener un solo archivo, pero yo recomiendo que tengan separada para que no tengan este montón de números cuando te viendo su código. Como ven, son un montón de la imagen. Voy a incluir también el ancho y el alto de la imagen Para poder utilizarla dentro de mi código Y lo mismo con la otra imagen En vez de usar un código generado, lo mismo genera ella Y también ustedes lo escribir a mano En este caso poner draw bitmap Le voy a dar cual imagen y en cuál coordenada Y ahorita lo he puesto en 0.0 para que empiece en la, en la línea de arriba ¿verdad? Y lo voy a subir El SP32 hay un montón de lugares que nos puede conseguir Hay SP que son originales o de compañías que son más reconocidas Y SP que son menos reconocidas no te no, no preocupes por la pregunta, es normal que no podamos saber Recomendaría que buscaras tiendas locales primero para ver si lo tienes a la mano Si no, te puedes volver como Amazon, Ebay, en casi estos lugares hay Hay diferentes SPS, por lo cual no es siempre el mismo Y ahí pueden ver la imagen que se ve bien, pero bien adorable Y ustedes pueden poner múltiples imágenes y cargar estas imágenes como si fuera una animación Eso sí, se que que la memoria así ya no, por lo cual tengan un poquito de cuidado Nosotros hemos optimizado un poquito la memoria Utilizando aquí y programándole que se guarde en memoria la, la, el, el, el, la, la imagen, también sería posible cargar la, la imagen desde una SD. Y si quieren eso, también pongan la descripción Y voy a hacer un demo de cargando la imagen desde una SD y ir dibujando una por una, verdad? Que sería algo difícil, pero sería bien chivo poder hacerlo para algún tipo de animación, verdad? Bueno, ¿Qué les parece esta pantalla? Sumamente genial, creo que es muy útil En un montón de proyectos de hoy para antes, voy a empezar a utilizarla Y tal vez ustedes la van a ver en un montón de cosas Hay más cosas avanzadas que se pueden hacer, como dibujos, como animaciones Y tal vez en un video más adelante enseño cómo se hace una animación Y cómo podemos optimizar para que sea más rápida y eficiente En vez de que se vea animación como lenta Es muy útil, es barata y espero que le ha servido si quieren aprender más de pantallas, circuitos y cosas de arduino que les pueda servir, vean la playlist, le voy a dar una. Y aquí en la pantalla final, soy Chepe Carlos de Noche Promoción. Nos vemos en el próximo video. Adiós.